La confesión de un paraguas Vivo casi siempre en un rincón oscuro Pero cuando llueve me abro como una flor Rara vez he visto el sol Apenas lo recuerdo, apenas me lo imagino Soy un ala redonda a la que no dejan volar Me han dicho que en realidad soy un techo que camina Un techo ambulante que aparece cuando llueve me abren y enseguida me inflo como un pavo y siento caer las lluvias sobre mí el agua de muchas nubes se ha derramado sobre mí soy un paraguas para atajar mil lluvias chaparrones, aguaceros, garúas, lloviznas en fin, toda la familia después cuando me cierran me siento mustio marchito como una flor o peor, como un fósforo apagado Menos mal que hay distraídos que me llevan abierto cuando hace rato dejó de llover Y cuando estoy abierto me siento un ala prisionera La única ala hecha para mojarse cuando llueve Y entonces quiero escaparme en serio, escaparme volando Pero me tienen bien sujeto por ese dichoso mango traidor ni los pájaros ni los barriletes vuelan cuando llueve. Yo, en cambio, quiero volar en medio de la lluvia hasta verle la cara al sol. Este es un fragmento de un relato de Ricardo Celarayán.